El biopoder, que es pensar cómo el poder tatúa los cuerpos, cómo y por qué los cuerpos son tan importantes para reflexionar políticamente. Ahora, con la pandemia, se evidencia cómo el sistema social es el que permite que tal o cual enfermedad se desarrolle de tal o cual manera. Esto de afirmar que el futuro es un futuro mediado digitalmente, y que, que eso es inevitable, si lo miramos con la serenidad de los tiempos largos, no, hay, no es posible ninguna política sin el cuerpo. Todavía hay muchas des desigualdades estructurales que no se han superado. Por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Quiénes son las que mayoritariamente cuidamos? Somos las mujeres. No podríamos a priori determinar que un determinado rango etario esté necesariamente condenado a desaparecer. La salud del medio ambiente y la salud humana, y quien poco el COVID-19 está, está demostrándonos que cuando no se presta atención a la UNA, Pasa el desastre en la otra. Quizá la evolución en sí va a continuar mucho más allá de nosotros y nosotros somos parte dentro de esa cadena. Fíjate qué valor más importante mm. lo que llegó la inteligencia colectiva, que el principio básico ético y el principio fundante de los derechos humanos. Queremos dignidad. Estamos en el fin de una. No, no estamos a las puertas del fin. ¿no? no es que el fin sea algo inminente. ¿no? El fin ya, ya aconteció.